sobre España siempre es el impacto eh, que la situación en América Latina eh, que es una situación bastante complicada, complicada políticamente ¿no? y complicada por la pandemia y ahora se está complicando también económicamente, otra vez, ¿no? como, como fue algunos años pasados, eh, ¿cómo esto puede impactar eh, a nivel de empresas españolas que tiene como mercado natural eh, América Latina, ¿no? ¿Esto puede tener un impacto eh, añadido? Bueno, es un impacto añadido, pero yo también creo que... Uno de los éxitos de, de la recuperación anterior, económica anterior, es el esfuerzo que hicieron las empresas españolas por ampliar su cuota de mercado y, y, sí. y, y diversificarla, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que ha venido, que ya está aquí, o sea, que es, es estructural y además el, también es estructural eh, la mentalidad del empresario español, ¿no? Que, es, que tiene ya interiorizado que el crecimiento de sus empresas ya vía internacionalización. ¿no? Y hemos visto durante estos años cómo España aumentaba sus exportaciones. Ya no estoy hablando claro. solamente de Europa, sino en Estados Unidos, en Asia, incluso en el continente africano. Con lo cual yo creo que es un riesgo eh, de menor tamaño, de menor impacto que podría haber sido hace dos décadas, ¿no? donde la exposición de la economía española hacia América Latina era muy relevante. ¿no? Yo creo que eso se ha acotado gracias a esa eh, eh, diversificación ¿no? que siguen las empresas españolas trabajando en ello. ¿no? Bien, última pregunta, Alicia, eh, sobre el renta fija, renta variable. Eh, en este panorama que hemos de, eh, descrito, ¿no? que es bastante amplio, eh, últimamente la bolsa, las bolsas en general han ido muy bien, eh, sí. eh, aunque de vez en cuando... Eh, bueno, también para rentabilizar, alguien vende y luego vuelve a invertir, ¿no? Pero eh, si miramos la curva, es, es una curva constantemente en, en subida, ¿no? Y además, eh, con todas las inversiones que se están planeando en todos los países y tal, parecería ¿no? que, eh, salvo eh, cosas imprevisibles, eh, la bolsa podría sostenerse, ¿no? sostenerse. Eh, esto hace menos mmm, ventacosa la renta la renta fija por el momento. ¿Es así o vosotros tenéis una visión distinta? Bueno, nosotros tenemos una visión de, de prudencia. Llevamos unos meses con muchísima prudencia eh, porque vemos que el mercado, como tú dices, tiene unas, eh, valoraciones muy exigentes ¿no? y sigue habiendo muchos riesgos. ¿no? Eh, ya no solamente el riesgo de, de, de, de la pandemia, ...sino que están esos riesgos asociados a estos repuntes de inflación que estamos viviendo, ¿no?, cómo eso puede, eh, eh, si, se, si se prolonga, no, erosionar la cuenta de resultados de muchísimas empresas, sobre todo las que tienen más sensibilidad a estos repuntes de, de, de inflación. Y, por otro lado, también tenemos, eh, eh, como decíamos, el escenario de, de ralentización del crecimiento económico y los riesgos que están asociados a, a China, ¿no?, y, y, y también elementos... Eh, geopolíticos, ¿no? Con lo cual nuestra visión por ahora es eh, pues cierto nivel de, de prudencia eh, en renta eh, variable, ¿no? Pero con una visión de que sí que creemos que el crecimiento económico está aquí, ¿no? y que vamos a vivir un ciclo de crecimiento económico, aunque probablemente a lo mejor lo que vamos viendo es a medida que se va normalizando la política monetaria, ¿no? como tú señalabas, pues una, unos avances de la bolsa, ¿no? pues más más cautos, ¿no? o no podemos descartar que se produzca algún tipo de corrección, ¿no? si se da un giro, ¿no? de la política monetaria o algún factor, ¿no? que pueda causarlo, ¿no? Eh, como tú señalabas. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, Alicia. Ha sido, como siempre, muy interesante. Yo creo que hemos tocado, no digo todo, pero bastante de lo que está pasando en este, en este momento en el mundo. Y nada, nos damos cita a, a una próxima vez, más adelante, eh, también para comentar eh, las consideraciones que hemos hecho y cómo han ido evolucionando. Por lo tanto, muchísimas gracias una vez más y muchas gracias a todos eh, los que han eh, escuchado esta, esta charla. Hasta la próxima, entonces.